Hola señores, aquí estamos con un nuevo vídeo de The Red World capítulo 14 y bueno vamos a ver nos quedamos en el túnel subterráneo ese donde donde había como uno encerrado o algo así que lo observamos que había como un láser que teníamos que, que esquivar bueno en realidad lo que hacíamos era detonarlo porque si pasábamos por ahí detonaba entonces lo que hicimos fue disparar ahí entonces detonaba antes de pasar nosotros vale ¿Por dónde salimos por aquí? ¿Por dónde puedo salir? A ver. Vale, vale, vale. Por ahí, ¿no? Vale, a lo mejor viene alguien, no lo sé. No sé hasta qué punto. Pero eso, vamos a ir con cuidado. Vale, esto creo que explota. Así de a ver. Vale, tiene vida A ver, ¿no explota o...? Sí Vamos, debería A ver Le voy a esto A ver si así no fallo Pero vamos, creo que no estoy fallando Vale, ahora Perfecto Vale, pues vámonos Voy a recargar Porque seguramente nos espera algo Así que a ver Vale, a 74 metros Ok Pues vamos a acelerar un poco Creo que puedo Si no llevo demasiado A ver, vale eh, vale Ok, eh, eso no sé si lo tengo que explotar Vamos a ver Vamos a ver No tiene pinta Eso sí, sí tiene pinta de haber Un rastirón Creo que es un rastirón Por lo menos lo oigo Pero no lo veo Vale, a ver, eh, seguramente Si está esto por aquí ¡Ah, son pequeños! Ah, no, son las truchas esas Vale A ver que tampoco sé por qué las mato pero vale okay. esto me da algo a ver si me da carne o algo pues no vale perfecto pero bueno eso me da igual en realidad lo he matado pues yo que sé por si acaso esto no explotará eh, a ver no tiene pinta sigamos bueno ese sí este sí que tiene pinta Vamos a ver Pues no, pues parece que no Vale, es una luz pero no tiene pinta De que explote, vale Es transición, ok Vale Ahora pone que está a 200 metros, vale Vamos a ir andando un poco Vale, a ver Por aquí pero claro por aquí se puede subir se va por aquí, supongo Vale, ahora Este no sé cuánta vida ha quitado Pero bueno, tiene pinta de bastante A ver, ¿por qué no? Acelera. Vale, pues no... No se puede acelerar Por lo que sea Que yo creo que últimamente no corre nada ¿eh? No sé por qué Si es por peso o por qué Oh, vale, eh, algo ocurre por aquí Hostia, encima yo con esto Oh, pues sí que quita, eh 200 Le he quitado 200 cada vez Pues sí que quita esto, eh Esto quita un huevo eh, Esto es esto que es, Vale, son como moscas, Hostia. vale, o sea, tres mil seiscientos pero, ¿cómo le he quitado tanto? Eh, vale, voy a ¿Cómo le acabo de quitar tanta vida? De hecho, ¿dónde lo he mandado? Eh, ¿No existe? Okay. Pues no sé dónde lo he mandado, ¿vale? Pero de todas formas creo que tenemos que ir por allí. Así que tampoco sé muy bien por qué nos hemos metido ahí. Y eso, a ver, sigamos. A ver, le voy a apretar más. A ver si sí, parece que corre un poco más. Parece. Vale, a ver qué pasa aquí. Subirán el nivel. Pues ahora, ahora le ponemos puntos de talento y todo eso. Vale, parece que está aquí. A 30 metros. Hostia. Vale, disparos. Joder. No. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y ya estaría. Vale. Vamos a desactivar esto. Perfecto. Uy, me están intentando Me revientan. Vale, bueno, a ver. Me revientan, pero a lo mejor. Vale. Dale, dale con tu... Pues nada. Vale, perfecto, Neopa le creerá sin querer a que se fuera eh, Pero bueno, ahora si eso lo llamamos, como se fuera, Supongo que se puede esa hora, Joder, no Eh, vale, a ver. Tú por aquí. Vale. Vale, ahora con mucho... Vale. Joder. Mala idea, eh. Lo de hacerlo sin miedo que ha sido Mala idea, no, lo siguiente. Y no tengo vida, joder. Voy a intentar de esconderme por aquí. Yo qué sé. Eh, pues nada. Me parece a mí que F. No de los grandes porque, a ver, me he puesto con el arma esta que era lógico que fuera a pasar algo parecido. Vale, pero antes de seguir lo que vamos a hacer es mirar si realmente hace falta hacer esto. Porque no hace falta hacer la misión esta. Pues a ver. Prefiero si es secundaria que... Porque ya sabéis que hay secundarias que valen para la, la misión principal. si sí, es un poco raro, pero... Pero es así. Vamos a ver. Vamos a ver. Antes de que nos vea, por Dios. ¿Por qué no va? A ver... No, no. Pero ¿por qué no va el botón para darle a esa? Ahora... Joder. No iba. Eh, a ver misión principal problemas imprevistos encuentra pruebas de la presencia de, otra, de otras empresas en monarca artur le ha dicho a los menores responsables del ataque eh, vinieron del ataque vinieron de lo alto de la colina situada al oeste del puente si de los menores estaban al tanto de los cargamentos puede que también sepan cómo llegar a la instalación ha encontrado a Arthur un mensajero de su ya ha descubierto que los meloreadores atacaron a su equipo Vale, y ahora lo que está haciendo es la misión problemas imprevistos Encuentra pruebas de las presencias Artur le ha dicho eh, Te ha dicho el menor de tarde. Vale, ok, ok Vale, perfecto La verdad no había caído que tenía esto eh. Si había caído que lo tenía eh, Vale, perfecto Acabamos de hacerlo de la misión Vale, creo que hay que hablar con el científico Que supongo que estará dentro, vamos Supongo Ah, vale, pero está arrancada, ok Vale Aquí se puede entrar Así que perfecto Voy con esto por si acaso por si acaso hay problemillas vale, ¿esto qué? vale, esto, lo por... esto seguramente lo podamos hackear ah, pues no nos queda un huevo para poder hackear voy a cambiar de arma porque no quiero desperdiciar a ver, ¿aquí qué? bien, arena. creo que tenemos la vida al máximo vale piezas de arma, ok Vale, a ver, por aquí nada. Vale, aquí ¿Qué les pasa a estos? Eh, no se ve nada. Corriendo se ve absolutamente nada Eh... O sea... Que estaba cogiendo arena, vamos a ver. Justo coja arena y todo. Vale. Pero como pone a actualizarlo seguramente lo que pase ahora. Eh pase aquí dentro pero bueno no volvamos al principio vamos por lo menos no quiero que pase eso así que vamos a ver que el que nos va a atacar también tiene esto de fuego por pues directamente lo que hago con el lance llamas eh, lo quemo directamente ahí está no nos ha visto vale vale Ya está, vale, eh, alguno más eh, Vale Voy a cambiar de arma que no estás muerto dispara dispara no Vale. Vale. No puede ser. No puede ser que no estés muerto. Eh, no me lo creo, vamos. No me lo creo. ¿Este que es inmortal o qué pasa ahí? Perfecto. Mío, canales. Creo que con ese poco lo matamos No Ok Perfecto Se quema, vale, vale, vale Vale, perfecto, se quema, vale, no hay que darle... Ok Que era uno, creo eh, Había uno ahí, ¿no? ¿O era ese? Yo creo que era ese Vale, a ver Pero realmente yo, digo y ir un llamas Y no se pone un traje anti llamas Porque yo qué sé, ya que estás Pero bueno, ellos hablan Anillo con brillante Vale. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Esta máquina, ¿podemos traer algo? Poca cosa. Vale, aquí había algo, esto no sé qué es. Esto es. Bocados de... Y la mora. Creo que ya lo cogimos una vez, pero bueno. Por si acaso. Eh, vale, me quitan... Voy a quitarme este arma. Vale. Aquí en la tarilla hay algo. Esta no, esta no. Bueno, esta no me sale nada, de hecho. Vale, en esta sí hay. Ok, a ver. Vale, hay que hackear esto, a ver si podemos. Y si no, le subo un poco, porque creo... Para vale, ver si se puede... A ver. ¿Qué están investigando? El proyecto Loren Inzun. Producirá un gas de control de masa muy potente. Y la mayoría de las veces... No letal para su uso contra multitudes amotinadas. Hostia Eso es lo que va a hacer Vale, nombres alternativos para el proyecto Power J Ok Oh my god Vale Pues eh, Pasan un poco Entonces lo que quieren es No matarlos pero controlarlos un poco Ok Bueno, no matarlos, a saber A saber Vale, ahora 480 metros, vale Pero A ver si hay algo Joder, no quiero disparar Vale, a ver si hay algo A ver, por aquí Por aquí no hay nada Absolutamente nada, pues nos vamos Vale A ver si podemos ir desde aquí, bueno, espera Personaje, a ver eh, Puntos disponibles, vale eh, Le hace falta, he visto mucho lo de hackear. Pirateo. Hackear, vamos. Un poco al sigilo, ¿vale? Al diálogo. Vale. Vale. Cuerpo a cuerpo, también diría que un poco. Salud, no puedo hacer que tenga más... Eh, a ver, liderazgo, ciencia, ingeniería. No hay nada de vida, ¿verdad? A lo mejor en defensa. Vale, eh, quedan otros cuatro. Eso lo voy a poner a la prestación eh, Vale, al sigilo. Y al pirareo. Y me queda uno que también al pirareo. Vale, perfecto. Vale, aquí hay algo. Aquí abajo del todo. A ver. Bueno. Vale, aquí hay más. Perfecto Perfecto, pues nos vamos Nos vamos con, por el mapa Espera, atrás Vale, es verdad, hay que aplicar Vale, inventario. ¿Tengo más puntos? No Puntos, talentos Ah, vale, pero tengo ventajas A ver, ¿ventajas disponibles? Una eh, De esto le puedo poner más ¿No? Precisión eh, Las ajuste ajustes no utilizarlo la herramienta de alineación del visor de ban del banco de trabajo es mucho más precisa Mantenimiento, consumista, mula de carga Los comerciantes y las máquinas penureras venden más munición consumibles oh. Aplicar, perfecto eh, Aceptar, perfecto Vale, ya la mapa y nos vamos Si se pone, puede. no puedes realizar un viaje rápido Con exceso de carga, ya empezamos Vale, pues a ver Vamos a quitar... No sé qué que podemos quitar. ¡Oh! Coluna vertebral de la gente. ¡Lol! Vale, esta tiene buena pinta, eh. ¿Esto qué? Eh, todo esto está muy guapo, pero... Hay que quitar algo, eh. La espada esta... Bueno, no, es que es mejor. Vale. Pues a ver, de eso no tiramos nada. De tonterías que tenemos, por ejemplo La armadura, ¿cuál llevo? Vale, pues Las que tengan menos de 20 las voy a tirar ¿Añadir a la basura? No Y a la basura lo tiro, ¿no? Vale Vale Oh, está mejor que esta, ¿no? Pues le voy a poner este. No. Eh, vale, la basura lo puedo recuperar. Le he tirado a la basura. Como no se pueda. Basura, vale, sí, sí, sí, sí. Vale. Esta. Eh, sacarle la basura. Y todo esto tirar. Eh, opciones. Desmontar, soltar. Opciones... Soltar. Opciones, soltar. Opciones, soltar. Aquí, Vale, te recuerdo. Muy Vale. Vale, te recuerdo. Te recuerdo. de ¿Está? ¿Está? ¿Está? ¿Está? No. No, no, no. Vete, no. No, se y a ver ahora eh, pues no, no nos deja, perfecto Pues perfecto ¿Por qué no nos deja ahora? Es que no comprendo ahora por qué no Eh, con hay enemigos Ah, vale Vale, perfecto Ahora ya es porque hay enemigos Vale pues nos vamos. Vale. Perfecto. Vale, por aquí tampoco. ¿Por dónde se salía? Vale, supongo que aquí. Ya está. ¿Eh? Mío canales. Vale. A ver. Vale. Yo creo que ya está. Perfecto. Eh, vale, hay más. Perfecto. ¿Dónde está? Vale, están dentro. What? No los había matado ya. A todos ellos. A ver, ¿dónde están? Hostia. Vale, pues esto. Vale. Enemigo asesinado. A ver, alguno más. Tiene pinta de que por fuera. Por fuera hay más, eh. Pero bueno, creo que ahora sí le podemos correr. Así que vámonos pitando. Y no pipipi. Pi, pi. No me refiero. Sirvando, vámonos. Vale, pues nos vamos pitando y ya está. Vale. Pues no creo que haya hecho mejor. Muy bien, pero me voy Muy bien, pero yo me voy Muy bonito, la verdad es que sí Pero la mente y reina yo me voy que ha muerto mientras no me encuentre con estos Vale, creo que bien Eh, debilidad al plasma, te hemos descubierto una flaqueza. Eh, te han hecho un montón de veces Y te has vuelto a mordonar el daño por plasma eh, recompensa un punto de ventaja eh, Daño por plasma No Rechazar Rechazar porque Vale si me da una ventaja Pero es que esa desventaja es muy grande ¿eh? Muy grande por lo menos creo yo Porque lo estamos usando todo el rato Todo el rato nos atacan con eso A ver, terminal, que pasa Desbloqueador, salir, perfecto ¿Se ha podido o no? Vale. Perfecto. Ya está la puerta esta desbloqueada. Que fue la que vimos hace unos capítulos. Que no podíamos pasar. Pero ahora como ya podemos hackear cada vez más. Pues podemos. Vale. Yo creo que por aquí ya nos podemos teletransportar. ¿No puedes realizar un viaje rápido? Vale. Vale, que hay gente aquí. continuar perfecto perfecto ya no le hay que ir vale hay que ir a vaya estelar vamos a ir a vaya estelar porque lo más seguro es que sea ahí no creo que sean ruinas así que como no suelo fallar en eso vamos a hacerlo ya bien y a ver no sé si supongo que grajan o, o el otro no sé con quién tendremos que hablar grajan creo que es el el de raro monarca libre y luego está el otro Bueno, aquí ya no es raro ahora es la imprenta Porque como le dijimos que se hicieron la imprenta Así que sí, pero yo creo que es el otro El hombre mayor Bueno, mayor No sé cuántos No sé cuántos años están las, pero vamos Vale, Sangar, perfecto Sangar es el hombre más mayor A ver, ¿ya hemos hecho lo que usted quiere o qué? A ver, si estás satisfecho. Zhang, dame, Nandi. Amber not the most types. Anyway, what can I do for you? Eh, pues a ver. Encontró cartuchos de datos. Excellent timing on your part. I worked my fingers to nubs, but I finally completed the Bolt 52 form. I dare say it will be my second greatest achievement after the Reformation's. You're ahead of yourself again. So I am. Es un poco partidario. Eh, pues a ver, darle los datos sea que sea. Eh, that vale, trofeo ganado, claro y pirata. Me tengo que ir. Vale, me ha dado. Creo que ese está todavía más, más malísima, ¿eh? ¿eh? Inventario. Vale. A ver qué me ha dado. No. Me ha dado una armadura. Vale. sea Tampoco es tan distinta, ¿eh? Pero un poco mejor si sí es. Vale. Oh. De esto mejor no tenemos, ¿verdad? Pues vamos al máximo. Vale, esto también creo que es de MSI. Claro, ahora vamos a conjunto, ¿vale? Uh. vale porque ahora, ahora. es como si fuéramos ellos, vale. Esto lo voy a hackear. Ver datos, informe, resumario, la productividad. La productividad sigue mejorando de que actualizamos las antiguas restricciones de la MSI, ¿ok? Sólo trae un MCI 43%, y un 43,28% más nutritivo que el de los principales mandadas. Vale, pues nos vamos Vale, bastante bien eh, Vamos a vender algo en alguna tienda Que no sé dónde estaba por aquí la tienda Antes de irnos directamente eh, Vale, las tiendas supongo que estarán por aquí bueno, No me sale el nombre o cómo es esto? Vale, hacer zoom Vale, eh, objetivo, lugar de interés, tienda Vale, tienda esto todo esto, vale Entonces vamos a ir a, estas, a una tienda Supongo que es la de aquí dentro Aquí dentro es una tienda Vamos, debe Ah, pues no Lo como se entra la tienda A ver Vamos a ver el mapa bien Vale Si sí, se supone que aquí ¿Esto de aquí es una tienda? A ver, aquí dentro se da. No sé, es que no tiene pinta de que sea una tienda. Si sí era un bar, pero una tienda. Este es el bar, vale. Eh, ¿Tú puedes vender? A ver. Vale, no se pone. Vale. Ah, vale, sí, sí, sí. Si sí, se puede intercambiar ¿Qué tienes? A ver, vale Yo quiero vender Vale Primero por lo que más me dé eh, ¿Cuánto tengo? Uh, tengo 7000 eh, Tampoco son pocos Ahora compramos así eso Valor de venta Va a vender Vender Vale Esto no Esto sí pero tengo aquí otro Mejor por eso lo he hecho Vale, esto también lo vendo Esta es malura Esto no La espada la verdad es que tampoco Vale, este creo Vale, este tampoco a ver, de este voy a vender este Que es el que menos Tiene, bolsa de más cerca Esto no 20, Tampoco Vale, ¿este cuánto? Vale, este es Y este sí si son más Vale, este cuesta uno, así que no Vale, este la verdad que sí Ese era Bueno, Buah, ya vamos por 8.240 bits eh, Vale, estarán bien Esta la verdad que no No me creo que no Vale, esto tampoco La canalla, esto tampoco porque Tiene pinta de ser bastante buena Vale, bien A ver, esto es vender todo Armas, no Perfecto, así estamos bien pues solamente vendes bebidas, como es lógico, porque estamos en un bar. Vale. Perfecto. Boom. You vale, tenemos mucha persuasión. Eh, mentira. Ya me iba. Vale, perfecto. Pues. Ahora lo que quieran, ¿sabes? ¿Esto qué? Pero un valor, la verdad que no Se supone que hay más tiendas, para vale, aquí Algo buenísimo, no creo arenas y eso Si hay arenas la verdad es que eso nos viene bien Pero si no A ver, voy a probar esto A ver, aquí va vale, la Voy a comprarlo más o Vale. Hormigón gratinado. ¿What? No, hormigón de verdad. Necesita gratinado. Ah, vale. De esto, a ver. Cañón, perdón. Modificación de arma a distancia. Cañón, aumenta la cadencia del fuego del arma. Mira, la giroscópica. Modificación de arma a distancia. Mira. Aumenta la precisión del arma. Bachira. Oh, Aumenta la capacidad de carga. Martillo de impasto tenemos. Casco de control. Armadura antidisturbios. No. Voy a Vamos a mirar esto de aquí. Tienda. Vale. ¿Esto qué hace? No, esto es lo mismo que antes. Laminación. En la armadura brindajo, meta en índice armadura corporal y casco frente al daño por rayos años. vale este se lo voy a comprar y a ver cómo se pone creo que era a ver r herreros, no sé cómo se ponía eh, creo que sabía dónde, pero ahora ahora mismo la verdad es que no a ver la verdad ¿no es que ahora mismo se me olvidó. Pero a ver. Vale, ya, ya sé cómo se hace. Nos vamos Armadura, creo. Nos vamos aquí. Y opciones. No. Vale, supongo que será aquí. Y opciones. No. Porque verdad es que no sé cómo es. Porque, a ver, inventario, ¿no? No. Corice. Botín, de exploración, región. Vale, pues por ahora no lo sé. Así que... Nada, no. ya lo haremos. Porque lo hicimos por una vez. Así que no creo que sea muy complicado. Y... A ver, ¿qué es la misión esta? Vamos a ver la misión que es. Y nos vamos ahí. Vale. Ya, pero la misión, ¿y que va? A ver, vamos a... Personaje Vale, no es inventario Ok, misiones, a ver Rearmar al calibre, vuelve a ver Al traficante de información, ok Vale Entonces Aquí era, perfecto Vamos para allá y... Yo creo que hablamos con él y creo que por ahí Vale, vamos allí a donde está el traficante y yo creo que por ahí vamos a acabar el capítulo. Sé que ha sido un capítulo bastante raro. Pero bueno, hemos hecho lo que había que hacer en la misión. La verdad un poco cortillo. No contra la regulación, sino simplemente que hemos hecho poquillas cosas. Pero a ver, ¿qué nos dice el traficante? ¿por dónde es? pero ¿por dónde era? vale, por aquí tiene puerta vale 12 metros vale, por aquí hay otra puerta vale, siguiente Por aquí no es. A ver. Vale, ¿esto qué es? Vale, esto a lo mejor no sirve. El cartucho de B, munición. Vale. Perfecto, vamos. Vale, sí, por aquí sí que es. Hola, ¿qué pasa? Vale, él es el traficante. Qué pasa? Eh sí. La MC y, lo, y lo, con los conoclastas han dejado de transmitir. Pues a ver. Does it Job's done. Hmm. Is that so? Pues a ver ayudar a la mesa y a los a alcanzar sus objetivos. I don't know how. The two are diametrically opposed and impossible to please. But it matters not how you fix my problem, only that you did. I don't doubt that you are working with Phineas, but my contract specifies I relate any acquired information to the purchaser and to the purchaser alone. However, to send the data, I will need your assistance in cycling the antenna's receiver so I can input the needed adjustments. Eh, vale. De acuerdo, dime cómo lo arreglo. Ah, vale, es facilísimo. Entendido. Pues espero que no. Vale, lo que no sé si es por aquí dentro, que supongo que... Que supongo que sí. Bueno, dentro no. Vale. Perfecto Transición a estación De comunicaciones de pico del diablo Vale, aquí estamos A ver Vamos a hacerlo en la antena Que parece que es solamente la vez Y ya estaría Sí, estamos listos mucho gusto no volverás a verme. Look, I am exterior, can attest. At our he really does like you, Captain. Sí. What in the hell is that? ¿Qué está pasando? A tomar por culo Ahí se ha estallado, a ver qué pasa Estrellado, no sé qué digo, el estallado, ¿sabes? Bueno, también De quién era esa nave Qué raro que lo sepa tan bien Eso es verdad que está ahí. Qué bonito el encuentro! Un abrazo. No, un físico, ah, el buen una Seguro es un que Palmas ya lo has? Ah, Dealing with these buffoons, we could use the gunship's armaments to defend Stellar Bay, but we need its targeting module. Our message is so close to breaking free of this planet and spreading to the stars. Help us secure that module, and we will save our colony. Listen, I don't care a single whit what you do so long as you leave me out of it. Which means get off my void damn channel. I'm more than finished. Vale, perfecto ¿Yo qué tengo que hacer? Nada Activa la torre, habla con Phineas Vale, con Phineas y Fer, venga, vamos a hablar con Phineas A ver qué quiere Vale, a mi nave, entonces No, a de azufre Vale, plataforma de azufre. Vale, la nave está aquí Entonces aquí, vamos A de azufre Bueno, pues creo que lo vamos a dejar por el siguiente capítulo, pero que eso, tenemos que hablar con fines en el siguiente capítulo Y más cosas que seguramente haremos Y a ver si al final es hablar Vale, va vale, parece que va a ser combatir Porque ya me ha dicho lo que tengo que hacer de combate Así que habrá que combatir, lo que no sé si nosotros O simplemente le conseguimos eso Y ya estaría, pero bueno Que eso, que espero que os haya gustado este capítulo Y nos vemos en el próximo vídeo o directo Adiós, se nos